¿Cuánto es 4192 por 6? Escribe 0 4192 por 6. Escribe 2, que es el dígito de las unidades. 5 más 9, 14, más la mitad de 2, que es 1, 15, escribe 5, y llevas 1. 5 más 1, 6, más la mitad entera de 9, que es 4, 10, más 1 que llevabas, 11, escribe 1, y llevas 1. Suma 4, la mitad entera de 1, 0, 4, más 1 que llevabas, 5. Suma a 0, la mitad de 4, que es 2, 2. Respuesta. 25152. ¿Cuánto es 20354 por 6? Escribe 0, 20354 por 6. Escribe 4, que es el dígito de las unidades. 5 más 5, 10, más la mitad de 4, que es 2, 12, escribe 2, y llevas 1. 5 más 3, 8, más la mitad entera de 5, que es 2, 10, más 1 que llevabas, 11, escribe 1, y llevas 1. 0 más, la mitad entera de 3, que es 1, 1, más 1 que llevabas, 2. 2 más, la mitad de 0, que es 0, 2. 0 más, la mitad de 2, que es 1, 1. Respuesta. 122.124. ¿Cuánto es 72.000.522 por 6? Escribe 0, 72.000.522. Escribe 2, que es el dígito de las unidades. 2 más, la mitad de 2, que es 1, 3. 2 más, la mitad de 2, que es 1, 3. 5 más 5, 10, más la mitad de 2, que es 1, 11. Escribe 1, y llevas 1. 0 más, la mitad entera de 5, que es 2, 2, más 1 que llevabas, 3. 0 más, la mitad de 0, que es 0, 0. 2 más, la mitad de 0, que es 0, 2. 5 más 7, 12, más la mitad de 2, que es 1, 13, escribe 3, y llevas 1. 0 más, la mitad entera de 7, que es 3, 3, más 1 que llevabas, da 4. Respuesta. 432.31.332. ¿Cuánto es 916 por 7? Escribe 0, 916. El doble de 6, 12, que es el dígito de las unidades, escribe 2, y llevas 1. El doble de 1... 2, más 5, 7, más la mitad de 6, que es 3, 10, más 1 que llevabas, 11, escribe 1, y llevas 1. El doble de 9, 18, más 5, 23, más la mitad de 1, que es 0, más 1 que llevabas, 24, escribe 4, y llevas 2. El doble de 0, 0, más la mitad entera de 9, que es 4, más 2 que llevabas, 6. Respuesta. 6.412. ¿Cuánto es 25.125 por 7? Escribe 0, 25.125 por 7. El doble de 5, 10, más 5, que es el dígito de las unidades, escribe 5, y llevas 1. El doble de 2, 4, más la mitad entera de 5, que es 2, 6, más 1 que llevabas, 7. El doble de 1, 2, más 5, 7, más la mitad de 2, que es 1, 8. El doble de 5, 10, más 5, más la mitad entera de 1, que es 0, 15, escribe 5, y llevas 1.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 Escribe 0,4 millones, 12 0, 21 por 7. El doble de 1, 2, más 5, que es el dígito de las unidades, escribe 7. El doble de 2, 4, más la mitad entera de 1, que es 0, 4. El doble de 0, 0, más la mitad de 2, que es 1, 1. El doble de 2, 4, más la mitad de 0, que es 0, 4. El doble de 1, 2, más 5, 7, más la mitad de 2, que es 1, 8. El doble de 0, 0, más la mitad entera de 1, que es 0, 0. El doble de 4, 8, más la mitad de 0, que es 0, 8. El doble de 0, 0, más la mitad de 4, que es 2, 2. Respuesta. 28.084.147. ¿Cuánto es 427 por 5? Escribe 0, 427 por 5. Escribe 5, por ser 7 impar, en las unidades. Escribe la mitad entera de 7, 3. Escribe la mitad de 2, 1. Escribe la mitad de 4, 2. Respuesta. 2.135 ¿Cuánto es 22.310 por 5? Escribe 0, 22.310 por 5 Escribe 0, en las unidades Escribe 5, por ser 1, impar Escribe 5, por ser 3, impar Escribe la mitad entera de 3, 1 Escribe la mitad de 2, 1 Escribe la mitad de 2, 1. Respuesta. 111.550. ¿Cuánto es 876.245 por 5? Escribe 0, 876.245, por 5. Escribe 5, por ser 5 impar, en las unidades. Escribe la mitad entera de 5, 2. Escribe la mitad de 4, 2. Escribe la mitad de 2, 1. Escribe 5, por ser 7 impar, más la mitad de 6, 8. Escribe la mitad entera de 7, 3. Escribe la mitad de 8, 4. Respuesta. 4.381.225. Continuará. Tips número 4.